Es algo, básicamente, para negar mi catastrofismo. Yo no sé, a, a, en este caso la señora Llanos, al Partido Popular, pues yo creo que a cualquier cosa le llaman ustedes catastrofista. Vamos a ver, yo no he dicho en ningún momento, porque usted ha dicho que yo he dicho que no se ha hecho nada, yo no he dicho que no se haya hecho nada, muy al contrario. Lo que yo he dicho, y además reconozco hoy que... En cuanto a este debate sobre la inspección de trabajo, he encontrado un mayor punto de autocrítica por parte de los grupos que apoyan al Gobierno que en otros debates que hemos tenido sobre el tema de la precariedad. Entonces, yo lo que he dicho fundamentalmente es que tenemos un problema grave de seguridad y salud en el trabajo, que lo tenemos, que existe, que algunos lo niegan fundamentalmente con FEBAS cuando vino a comparecer, porque lo negó con sus intervenciones pero que yo hoy no he oído a ningún grupo negarlo, cada uno con sus expresiones y con sus matices. Y a mí esto me parece bueno, porque creo que negar los problemas es malo. Y reconocer los problemas no es hacer catastrofismo, sino es identificar cuáles son los problemas para resolverlos. Y para mi grupo, desde luego, este es un, un problema muy delicado y especialmente grave. Y una segunda cuestión que nosotros venimos a decir. Ese problema, que tiene un determinado tamaño, que se produce por la precariedad en los empleos, y, que es lo segundo que hemos dicho, porque se si incumple la normativa legal en cuestión de seguridad y salud en el trabajo de una manera más o menos extendida y generalizada, es un problema de un tamaño que el tamaño que tenemos de inspección de trabajo en cuanto a medios, en cuanto a recursos, en estos momentos es incapaz de abordar. Eso no quiere decir que no se hagan cosas que no se haga, ni tan siquiera vengo a decir que no se, va, que se haga en la buena dirección. Hoy no he venido ni tan siquiera a decir esto, sino a decir que ante un problema así, tenemos una herramienta así. Y por lo tanto, a nosotros nos parece muy bien la iniciativa que se transacciona hoy, porque lo que viene a decir es que efectivamente tenemos ese problema y que tenemos que tener una inspección de trabajo que pueda abarcar ese problema. En cuanto a las cuestiones que se introducen y no se introducen, yo os lamento que a Gloria no le haya dado tiempo a explicarlo en la primera intervención, porque luego no voy a tener turno para poder expresarle mi opinión, pero yo creo que usted eh, me va a decir, que o de alguna manera ya lo ha apuntado, que lo que no se introduce de lo que nosotros decíamos es porque ya se está haciendo. Hombre, yo creo que todo lo que se ha introducido en la transacción, ustedes consideran que ya se está haciendo de manera insuficiente y así lo han expresado. Por lo tanto, no vemos la razón para que unos elementos que nosotros proponíamos se hayan incluidos y otro que en concreto es el que tiene que ver cuando se habla de sanciones, etcétera, no se haya incluido. No sé si hay un especial miedo a hablar de sanciones, que yo creo que teníamos que hablar de ello de manera natural, porque creo que es parte de la política, de la política preventiva también en estos, en estos momentos. Por lo tanto, mi grupo se queda con que la transacción es buena y con que el mensaje de que tenemos un problema de seguridad y salud en el trabajo producida por la precariedad y que de manera más o menos generalizada hay un incumplimiento de la normativa en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, esta es una cuestión que más o menos reconocemos todos los grupos de esta Cámara. Y a mí esto me parece bastante importante.